Acompaña Juan E. Taveras, economista, docente universitario y político de ejercicio. Hey. Con él vamos a conversar acerca de la aprobación de préstamos estatales en la República Dominicana. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Sí, buenos días eh, a todo este gran equipo de producción de, de mañana y al público que siempre sigue este programa el más importante, Mira, de la hay, mañana, que no se pongan celosos sí, los demás, sí. pero esa es la, la verdad. Mira, hay una preocupación de mucha gente sobre el nivel de la deuda pública, sobre todo los préstamos en dólares que se han hecho. Eh, se dice que sobrepasa el límite prudente, digamos, del endeudamiento público. Eh, ¿Qué está pasando? Porque hemos visto que ha habido un concierto de préstamos en los últimos días. Cuéntanos. Sí, bien. ¿Sabe qué? Precisamente el día de la toma de posesión del presidente Luisa, toma de posesión, no, de rendición de cuentas del 27 de febrero mm. pasado. Sí, sí. Okay. Precisamente aquí mismo estuvimos en un panel sí, sí. y externábamos la preocupación con relación al problema de la facilidad con que se estaba endeudando el país. Y hablábamos de que el endeudamiento no puede ser una carrera irracional, sino que tiene que ser prudente y producto de prioridades. Prioridades a partir de necesidades que tenga la, la economía, que tenga la población dominicana. El hecho de que ya en mayo de este año la deuda externa estaba en más de 47 mil millones de dólares eso, estamos, hablando, estamos hablando de la deuda del sector público no financiero. O sea, ¿Qué, ¿Qué es eso? Explíquele a la gente qué es el fíjese, sector público no financiero. Sí, la clasificación de la deuda, es, se, se habla de la deuda eh, externa total. Dentro uh -huh. de la deuda externa total está la del sector público propiamente dicho, o sea, de, tanto el Poder Ejecutivo como la demás... Eh, eh, los demás ministerios, direcciones generales, todo lo que tiene que ver con el gobierno central y, e instituciones descentralizadas, pero también está la deuda que garantiza el gobierno al sector privado sí. eh, pero hay otra deuda del sector privado que no tiene garantía del Estado entonces es la deuda externa total ahí se agrega también lo que es la deuda del de banco central o sea préstamos sobre todo a través de mecanismos de, en el mercado abierto y en el mercado eh, cuando hablamos de mercado abierto hablamos de las instituciones eh, de la de los bonos que coloca el banco central pero sobre todo la coloca, la, los depósitos que recibe el banco central del público para fines de controlar la liquidez de la economía, o sea, para controlar la cantidad de dinero en circulación, la gente va y deposita sus ahorros en el Banco Central, en vez de tenerlo en los bancos, buscando una tasa de interés mayor que le ofrece el Banco Central, y entonces eso se constituye en deuda también pública. Entonces, así, pero la deuda del sector eh, no financiero, que se refiere al gobierno central y sus instituciones centralizadas y descentralizadas, pues eh, es de 40, más de 47 mil millones de dólares. Y a eso entonces, ahora eso estamos hablando a mayo, eso significa un 56% del PIB. Si le agregamos eh, lo que es la deuda, eh, como decíamos, del sector eh, público financiero, entonces la, el, el endeudamiento ya, ya sobrepasa un 70% del PIB. Entonces, eso es eh, un récord increíble lo que pasó entre miércoles y jueves de la semana pasada. En dos días se aprobaron cinco préstamos, y no se aprobaron mm. eh, los cinco en un día, el miércoles, porque al morir Johnny Ventura, que había sido diputado, sí, se suspendió, se suspendió sección. esa sección, pero el jueves el presidente de la Cámara de Diputados sometió otro préstamo, eh, y cuando los diputados pensaban que habían terminado, espérese, no hemos terminado, falta un quinto préstamo de 100 millones eh, de dólares. Una, los, diputados, ¿Eh? los diputados, los diputados. Los eh, diputados. Se escuchó como hubiese dicho los imputados. Pero vamos a, eh, vamos a ver eh, la composición de esa deuda. Se habla de 50 millones para eficiencia del sector energético. Y miren... Saben que el sector es energético en nuestro país, es el más caro. desde hace años, es un barril sin fondo. El más caro. Y hablar de, o sea, suena ambiguo hablar de para eh, eficiencia, pero ¿qué significa eso? O sea, no para proyectos concretos de inversión para mejorar el sistema eléctrico en la República Dominicana. Hay un interrogante ahí. Pero hay otro préstamo que habla para el pacto educativo, 100 millones de dólares. Sí. pero que hay un 4% del presupuesto nacional que para no educación. Entonces, o sea, eso es como cuestionable. Hay unos 50 millones eh, de dólares para lo que es la mejoría en la biotecnológica y, y de innovación en el sector agrícola, se habla ahí. Y, pero que como que no queda claro ah, en la información que se da con respecto al uso que se le va a dar a ese préstamo. Pero hay otro préstamo también eh, de 100 millones eh, de dólares para, ese perdón, de 50 millones de dólares para mejorar el, la línea 1 del metro. O sea, mejorar... La, que pero que a los alcarrizos. No, no, la línea 1. Los 50 millones son para la línea 1 del metro, no para la... Ah, no es para la extensión. No, no, no, para la primera línea que va desde Villamella hasta la feria, porque sí. es la línea 1 del metro. Entonces, si para comprar vagones se necesita tanto dinero, porque es una cosa como extraña, un festival de préstamos, y que entonces los diputados que han sido elegidos para fiscalizar todo lo que es relacionar público y además de eh, eh, producir leyes, eh, debiera pues, poner un freno, ¿Quién pone freno en la Cámara de Diputados? Todos los diputados, nadie ha protestado dentro de la Cámara de Diputados, de ninguno de los partidos. Eso es Mira, increíble. Bueno, hemos oído declaraciones de algunos partidos de oposición, eh, algunos diputados, pero nos parece como que es una carrera que no están pregunta. entendiendo, que puede generar inestabilidad en el país. Porque un argumento que ha levantado, inclusive de Banco Central, es las reservas internacionales, 12 mil millones de dólares, y que se puede pagar y pagar ilimitadamente. Eso no es así. Se ha acumulado esa reserva internacional, porque en el país, todo este más de un año que la economía se mantuvo de paralizada y semi-paralizada, pues las importaciones disminuyeron, tanto para lo que tiene que ver con la producción, el transporte, la comunicación. Y eso es ahorro en divisas. Fue producto de eso, no fue producto de que el país creció, eh, digamos, wow. la cantidad de divisas de manera eh, significativa para que se acumularan esas reservas internacionales. Entonces, contando con esas reservas internacionales, que inmediatamente la economía se ha ido reactivando, eso va a producir un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Si no se, Si no se frena el proceso de aumento de los préstamos, porque ¿de dónde sale el dinero de lo, de lo que se va a pagar para los préstamos? Sale de las reservas que cosa, recibe el, el país pasado, en divisas. El pasado gobierno aplicó una especie de endeudamiento público y sostenibilidad tanto de pago, para pago de, de intereses y capital, y que tuvo que financiar para poder estabilizar ¿Se justificaba esos préstamos o está haciendo este gobierno por necesidad también que tiene que refinanciar la deuda? Bueno, se justificaban los préstamos en la medida en que no pasara los límites prudentes. Por ejemplo, cuando estaba, digamos, el, por, el porcentaje con relación al Producto Interno Bruto del endeudamiento externo un 35%, y nosotros tuvimos la oportunidad de intercambiar, así com com como estamos sí. aquí. Sí. Decíamos, bueno, es prudente. El límite debe ser... 31. No de un... Yo siempre he creído sí. que es 31 que se dice en sí. las medias. Pero, en definitiva, en la medida que la economía va subiendo, que el producto aumenta, robusta. pues esa proporción tiende a ser mayor. Puede ser mayor, porque la capacidad de pago de la economía aumenta. Sí. Pero no, en ese momento se hablaba, estamos hablando del principio del año pasado, de que debiera, debió mantenerse No más de un 40% Entonces Pero resulta que entonces El endeudamiento va en dos frentes Va por el lado De la, la deuda como se llama Con organismos multilaterales Como internacional. el Banco Interamericano De Desarrollo El Banco Mundial que fue a los dos organismos Que los cinco préstamos que hablamos Que se aprobaron la semana pasada Fueron otorgados eh, Tres por, el, bueno, tres por el BID, uno del Banco Mundial, que se llama Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Y que uno deberán con, estar metidos en Haití, no aquí. Y otro con un banco francés. Ah, pero que Haití no es rentable. Porque son unos falsos son unos falsos y quieren que República Dominicana Pero caiga con eso. Haití es un Estado fallido y no es verdad que ellos van a apretar a un Estado que no puede dar respuesta. Taveras. la República Dominicana puede dar respuesta, pero eso tiene un límite. Ahí es que está. Espérate, Yaya. Eso que dice Tavera, porque lo que quiero desentrañar es, ¿por qué se endeuda el Estado? Si es válida el endeudamiento para sostener estabilidad y hasta qué nivel eso favorece a, la rebusti, a, rebust, a rebustecer, rebustecer la economía. Sí. Decíamos Ajá. que a principios del año pasado hablábamos del límite de ser un 40%. Ahora bien, con la entender. situación de la pandemia, con la situación de la pandemia, ese límite le decíamos, bueno, podría llegar a un 45% porque entendemos... Que la situación que se ha presentado no solamente en la República Dominicana, en todos los países sí, de América mundo. Latina y en sí, el mundo, sí. pues requería que los países pudieran buscar recursos para dar respuesta a este problema sanitario que repercute en otros aspectos, como en el aspecto social, porque los programas de protección social, la inversión en programas de protección social, tuvieron que aumentar como resultado del desempleo que generó la pandemia. Sí. Eh, entonces. Está bien, pero que ese límite se ha traspasado a niveles superiores, podríamos decir. Cuando se habla de que sobrepasa, va sobre el 50% bueno, del terminó, producto interno bruto. Estamos diciendo 57. que más de la cuarto. mitad de lo que produce el país es para pagar deuda. Eh, taveras, en, mire, en el, simple camarógrafo, el camarógrafo lo veo... Casi Veo el camarógrafo perdido. También aquí, Junior, me dicen que en el máster los muchachos no están entendiendo nada. ¿Cómo le afecta a ellos que no son economistas, eh, eso que usted dice. Le, el problema de si aumenta el endeudamiento. Exacto. O sea, bueno, ¿cómo le afecta ahí, cada rápido? uno debe 85 pesos por cada peso. Como esos jóvenes no estaban quizás... los 70 pesos. No estaban todavía <risa> vivos en el año 1983, 84. Vamos a ver, porque, Cuando porque... inició la carrera de endeudamiento del país, o sea, o que explotó sí. la primera carrera de endeudamiento en el sí. gobierno de 1980, 78, 1982, que ahí fue que comenzó la carrera Andolio. de endeudamiento del país, cuando el presidente Antonio Guzmán del PRD, pues ahí eh, resulta que cuando Balaguer, vin, intervino el Fondo Monetario Internacional, no porque Balaguer. el país estaba con una deuda insostenible, la balanza de pago tenía un déficit crónico, déficit en el presupuesto público, intervino el Fondo Monetario Internacional y dijo eliminen lo que son programas sociales. Imagínense ahora que digan, bueno, que ven el fondo y digan, hay que eliminar lo, los subsidios. Hay que reducir idea, que los tiene. programas sociales. ¿Y eso? ¿Cómo se expresaban los programas de de protección social? En ese tiempo, como subsidio, subsidio al combustible. Sí. Hasta el arroz recibía subsidio. Este. Y de pronto, pues eliminaron todos esos subsidios. Y eso generó inclusive lo que se llama ha llamado la poblada de abril del año 1984, la población que no estaba acostumbrada a aumento de precios, desproporcionado de pronto, despierta, con una situación insostenible en términos para, de poder adquisitivo para poder comprar los bienes que necesitaba para el consumo diario, y eso generó una explosión social. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar que vuelva a suceder. Porque si seguimos con esta carrera insostenible, pues la tendencia es hacia allá y debemos garantizar la paz social y política en nuestro país. Y por eso los diputados deben ser prudentes y los senadores en esta carrera de endeudamiento tienen que oír las voces que le están alertando que deben eh, mantener una, una conducta, un, eh, una postura de... Eh, prudencia. Eh, Taveras, a propósito de la situación económica del país, se anunciaron aumentos salariales eh, en algunos sectores del país. Sí. Pero tenemos la información de que muchas empresas han optado por comenzar a despedir personal. Sí, claro. Entérate, Israel, todas las empresas están haciendo recortes de personal. Todas las empresas están haciendo recortes. Las pequeñas y medianas empresas. Sí, eh, las la grandes no, porque no. Todas las que quedaron dentro de la clasificación. ¿Qué puede, la clasif esto, ¿Qué puede esto provocar en la economía nacional? Bueno, el desempleo siempre genera problemas de la demanda en la economía y se convierte en una especie de círculo vicioso. Es decir, mientras más desempleo hay, menos demanda en la economía, la economía crece menos en sentido general. O sea, la economía se activa en la medida que las actividades productivas y de servicios eh, funcionan y en la medida que la gente que recibe ese ingreso, sobre todo los trabajadores, pues adquieren bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Entonces, eso genera un estancamiento de la economía, el hecho de que haya desempleo. Por eso decíamos también, eh, y eso hablábamos el, cuando, a partir del discurso de toma sí. de, del 27 de febrero, que en términos de lo que era el aumento de salario, había que hacer prudente en términos de la clasificación claro. que se iba a dar a las empresas, porque eso es un, digamos, un tema sensible que puede afectar el desempleo, puede generar el, eh, afectar el ingreso de la población y por ende la demanda en la economía y el crecimiento económico. O sea, porque es una, es una especie de lo que le llamamos en economía vasos comunicantes. O sea que. En función de actividades que se realizan en las empresas, eso afecta eh, el Estado, afecta la economía en general y lo más importante, afecta el bienestar de la población. Entonces, Tavera, lo que usted ha podido observar, ¿verdad?, en, en términos reales, con relación al, al manejo de, de la economía en la República Dominicana en este gobierno, ¿cuál es su valoración a la fecha? Bueno, eh, el gobierno todavía no tiene un año. Quizás podríamos decir, vamos a esperar Bu un bueno, año. Pero, pero, pero en definitiva. De, hablamos de dos o tres días. En definitiva, eh, o sea, ya se ha 12, 12 venido días. evidenciando y el mismo discurso de, de rendición de cuentas del presidente el 27 de febrero, que aunque lo que tenía era meses, pero daba señales de improvisación en, la, en lo que es el manejo de la cosa pública. O sea. Cuando planteaba una serie de proyectos sin tener los recursos disponibles a propósito que ahora se aprobó, eso fue otra de las cosas, que sin mucho estudio se aprobó el presupuesto complementario de 85 mil sí. millones de pesos. ¿Ustedes saben dónde van a salir los 85 mil millones de pesos? ¿De dónde? Eh, el, el país no lo está generando también de endeudamiento. Entonces, es... Eh, todos los proyectos que se plantean no La se visa. va valorado lo uh -huh. que es el costo de eso cómo se va a financiar el presidente anda haciendo recorrido por todo el país y ofreciendo, ofreciendo. miles y millones Entonces, de, de pesos en eh, hasta dónde en los próximos años es que vamos a ver los resultados o sea, cuál es el resultado que no va a haber capacidad para poder dar respuesta a esas eh, o esos ofrecimientos o que el país si quiere cumplir Va a llevar a una situación de endeudamiento del país buscando cumplir con eso que a la larga se va a convertir en un problema de, de desorden, de rompimiento de la estabilidad económica del país, de la estabilidad social. Eso es una alerta. Ta, ta, a, ver, a mucha gente eh, en las redes sociales, en los medios de comunicación veo que justifican los préstamos que se están tomando ahora en función de la condición en la que se encontró el país. Eh, ¿cómo entiende usted que, se, que, el, que este gobierno encontró el país y si se justifican estos préstamos con relación a la supuesta situación encontrada? No, porque es que el gobierno no encontró un país inestable. Encontró un país con pandemia, pero el país no tenía niveles de inestabilidad como para justificar un aceleramiento de los niveles de préstamos. O sea, que ciertamente después de haber asumido el país con meses de una pandemia que tenía el país semi semiparalizado, eh, pero por otro lado, dijo el dijo el presidente que el país estaba quebrado. Eh, que eh, país estaba quebrado. Eh, siempre los presidentes cuando llegan dicen eso <risa> para ganar tiempo. Vamos a estar claros O sea, eso es una dinámica a ver, usted va a tapar el de, para un poder dedo. ganar tiempo. Eso se llama ganar o, tiempo oye, oye. y poder. De, ¿Usted eh. va a tapar el sol con un dedo que la que recibió un <risa> gobierno <risa> con Ay, deudas? <risa> Con una economía ficticia, se puso bueno, una economía ficticia, café, porque ven. precisamente bueno. le dejó toda la tensión económica que puede tener cualquier gobierno, sí, poca, no solamente la pandemia, sino las, los compromisos que se hicieron en base a esa deuda. Pero a yo, no. Porque vamos usted me está diciendo sí. que fue una estrella lo no. que recibió. Pero Va, yo no estoy tapando eso con... Un ah, bueno. Déjame aclararte. Vamos a aclararte. A ver, ¿no? Yo no sí. estoy, estoy diciendo... Cafecito, pa. Lo único que dije, que encontró un país estable. ¿Qué significa estable? Estable en términos de los niveles de precios de la economía. ¿Sí o no? Sí. Encontró niveles de precios estables. Nada. ¿Cuánto han aumentado no. los niveles de precios no, dale, de nada. los productos? 83% Un 10% en general, no, dale, dale, dale. pero en algunos hasta, Ay, un, dale, dale, 60 hasta un 60% hasta como, un 83 como los materiales de construcción Yo siempre lo digo Bueno, entonces Pero dijeron los organismos internacionales eh, que, estaban, que la economía dominicana era la más robusta de, no, de, de, de, de, la, de la región No podemos negar tengo, eh, que producto de la, del proceso de electoral, el anterior gobierno ah, Comenzó una carrera de endeudamiento para poder ahí. lograr quedarse en el poder eso es lo que usted quiere oír, ¿verdad? No, uh -huh. Bueno, no que quiero oír, ¿Qué? que fue una realidad que, que, que tambaleó, incluso fue bochornoso no importarle en la forma que lo hicieron, incluyendo las compras y contrataciones que todavía espérate, Francis, no se han aclarado. Dijo, ¿Qué dijo la Cepal y qué dijo el Banco Mundial sobre la economía dominicana? Sí. ¿Por qué esos datos están ahí? Claro, hay, ¿y eh, qué son ellos? ¿Qué no, es lo que no, dijo todo. el Banco Central? No, ¿Qué es lo que es el Banco no, Central? No, es lo mismo cuando a ti te llaman para una tarjeta de crédito. Hemos visto el manejo de su, tarjeta, de, de, su fin, de su cuenta. Usted está calificado con un préstamo sin requisitos. Bueno, ahí caemos en un aspecto de la corrupción también. Ajá. Que debemos valorar. Eso es lo que Vamos hacen, lo que o sea, venden. ¿Qué venden hubo, del país para llevarnos a los niveles de endeudamiento? Hubo, el banco hubo, mundial. Hubo una carrera de gasto, entre ellos parte de un componente de endeudamiento que aceleró ese proceso de, de endeudamiento en el país, además del elemento de la corrupción. O sea, parte de esos recursos, entonces, se fueron en la corrupción y ya, entonces, los tribunales tendrán que actuar en función de todos los casos que están ahí de corrupción. Indiscutiblemente, fue una carrera en solo un año y algo de proceso de endeudamiento, pero a la vez de gasto excesivo lograron buscando una reelección que no era posible. Pero la economía, ¿estaba o no estaba robusta? No robusta, estable. No es lo mismo robusta que estable. ¿Robusta dijo pero, la CEPAL? Eh, cuando, Esa, esos organismos tienen... antes de la pandemia, oigan. ¿Fue la CEPAL que lo dijo? No, no, pero Tiene un estilo ah, de, sí. de Antes, la antes que... de la pandemia, bueno. la economía estaba estable, pero y no podemos decir el, robusta. Es, y, tú, y el Banco Mundial que también si lo le, firmó. Robusta si tú le, robusta unico, le coges eso, es la única vía que tienen los congresos con ese mensaje ah. desde el gobierno mira lo que dice la CEPAL y el Banco Mundial Bien. y aprueban de, adelante de, de adelante. América Latina ¿cuál ha sido la, la economía de, que, deja lo que, que desarrolle más ha Estoy preguntando sí. eh, de, No pero, pero acá. De, ahora de, mismo ¿cuál es la, la mejor respuesta respuesta economía de América sí, Latina? sigue la siendo la economía que más ha crecido de América Latina incluyendo ¿Cuál? ahora actual es la República Dominicana pero es no es un problema de gobierno es un problema de la estructura de la economía no es un problema de este o el otro gobierno, es la estructura de la economía dominicana que se ha ido construyendo todo un proceso de estabilidad. Ah, pero que pero el si ah, el anterior gobierno, en su último periodo, sobre todo en los últimos dos años, y este, un año control, que lleva, si control. sigue con la carrera, esa estabilidad y ese crecimiento económico que usted dice que la CEPAR es robusto, pues se puede romper. Porque la CEPAR te dice eso, pero te dice, si no se toman medidas... Eh, que permitan mantenerse estabilidad, la estabilidad se pierde, como experiencia de otros países. Tú tienes países como, por ejemplo, Chile, Colombia, países que eran estables y que actualmente se cuestiona sus niveles de estabilidad. Sí, correcto. ¿Mm? Bueno, bueno ¿Qué, ahí está. ¿qué Buen debate. Al este. final? Te recuerdan lo que dijo Danilo. Espera un momentito. El próximo gobierno no, no iba a poder. ¿Qué recomendación tú le darías? No, iba a poder que yo no he hecho una verdad, jodida pregunta. Date <ríe> <ríe> quieto. Pero es para que tú no quieres oír lo que dijo Danilo. ¿Qué Daniel? recomendación ¿Qué tú de? le darías a las autoridades nacionales, ¿verdad? <ríe> <ríe> <ríe> en este momento en que se encuentra Ay, la economía nacional. Blau, blau. Bien, lo primero es que debe el endeudamiento valorarse hay necesidades prioridades que no se pueden solventar con el presupuesto público pero eso hay que analizarlo en función de la sostenibilidad de esa deuda, hasta dónde los intereses se pueden pagar de esa deuda a partir del presupuesto de los próximos años, eso es fundamental de eso se trata la estabilidad y el, los intereses y a, la, a mediano y largo plazo el pago del principal de la deuda. ¿Hasta dónde eso? Lo, prudencia en términos del endeudamiento. Perfecto. Mire. Y segundo, eh, no sacrificar, porque eso implicaría sacrificar los programas sociales, que eso es innegociable. Que eh, los programas sociales se mantengan para permitir reducir los niveles de desigualdad, porque una de las cosas que, a pesar del crecimiento económico de los últimos 20 años, resulta que nuestra economía es una de las más desiguales. O sea, eso significa que no hay claro, una justicia no llega, en claro. términos del crecimiento de la riqueza. Este amigo tiene el privilegio aquí en este programa que me escribe porque es una fuente, ¿verdad? Dice, eh, le, le pregunta a usted que cómo usted valora la, ¿verdad? la economía de los diferentes eh, gobiernos, eh, tanto los gobiernos de reformistas, PLD, PRD, ahora PRM. Bueno. Cuando hablamos de PRM, es un heredero del PRD. Sí. Y la práctica es la misma de los anteriores gobiernos de Hugo Antonio Guzmán. Si usted observa, el comportamiento en términos de la gestión de, pública, de las decisiones que se toman, son similares al periodo de 1978-82. Es similar al periodo del, del, del 2000-2004. Si lo valora en términos de cómo eh, esos gobiernos gestionaban el accionar público, pues hay muchas similitudes. Sí. ¿Eh? Así lo podemos valorar Ay, y los sí. resultados, ojalá que se no cambie el rumbo. Ojalá que los resultados no sean los mismos de antes, ¿eh? sí. <risa> los, <resultados no> <risa> los, los antes. Bueno, señores, Juan E. Taveras,